Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a compartir una información súper útil y es guarda silencio y cállate. ¿Te ha pasado que muchas de tus metas no se logran? Entonces, si eso te interesa y te gusta esta información, recuerda, mi nombre es Juan Marulanda, entonces sigue viendo este video. Chicos, muchas veces nosotros las personas estamos muy acostumbrados a alardear un poco de las cosas que queremos lograr, de nuestras metas, nuestros sueños. Empieza la mamá, no, mi hijo logró esto, entonces llega la otra mamá, mira, yo voy a hacer esto, voy a planear esto. O muchas veces cuando nosotros estamos planteando comprar un carro, una casa, un viaje, o tenemos un sueño, una meta grande, empezamos a alardearle a la gente que estamos en proceso de esa consecución. Pero mi recomendación es que aguarde silencios y te calles. ¿Por qué? Porque te voy a empezar a explicar energéticamente, psíquicamente y emocionalmente qué pasa cuando nosotros empezamos a alardear o le empezamos a contar a la gente nuestros sueños. Entonces, primera pregunta que te voy a plantear, ¿qué harías tú si tuvieras 10 mil dólares y los podrías gastar en lo que desees? 10 mil dólares. Listo. Si tú le haces esa pregunta a las personas que sean, te vas a dar cuenta que todos van a hacer con esos 10 mil dólares cosas completamente diferentes o pueden ser similares a lo que tú planteas. Entonces aquí viene lo siguiente, cuando una persona empieza a plantear un sueño o una meta y empieza a contárselo a los demás, lo que va a generar eso es un, algo que yo llamo una turbulencia psíquica. ¿Y qué es una turbulencia psíquica? Es que la energía de las otras personas van a empezar a invadir lo que tú estás planteando y sin darse cuenta eso va a empezar a entorpecer o va a empezar a frenar tu proyecto. Muchas cosas de las que nosotros estamos planeando, desde mi perspectiva, desde la sanación cuántica, es no las cuentes, evita contarlos a los demás. Normalmente a nosotros nos enseñan cuenta tus sueños, planea que todo el mundo se dé cuenta, decláralo, pero yo te voy a plantear una idea diferente y vas a ver por qué. Imagina que tú te quieres comprar un, un carro, una casa o quieres invertir en unos estudios o quieres invertir en un viaje. Entonces un día llega una persona a mí a sesión y me pregunta, Juanes yo no entiendo por qué la compra de este apartamento se me estropea tanto. Entonces yo le empecé a preguntar, bueno... ¿Cuál es el objetivo de este apartamento? No, yo me quiero independizar, me quiero no sé qué, quiero lograr lo otro, quiero tener mi propio espacio, quiero tener mis mascotas porque donde yo vivo eh, no puedo tener mis mascotas. Entonces yo le pregunté, ¿cuántas personas saben de que tú estás en función de lograr este objetivo. Y me dijo, sabe mi mamá, sabe mi papá, sabe mi tía, sabe mi primo y no mi mamá. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué opinan estas personas de eso? Entonces me dicen, no, que vas a invertir la plata en un apartamento. O que, no, mejor inviertes la plata y vete a estudiar al extranjero. No, entonces vete y cómprate un carro. ¿Qué vas a enterrar la plata en un apartamento? Eso es muy costoso, tienes que pagar la administración y después tienes que amoblar, tan, tan, tan, tan. tan. Y sin darte cuenta, cuando tú estás permitiendo que personas externas se vinculen a tus metas sin que te des cuenta estas personas van a empezar a influir tu decisión van a empezar a influir tu emoción van a empezar a influir tu mente y tu energía y gradualmente sin darte cuenta vas a pretender agradarles y por tanto tus metas o tus sueños no se va a cumplir por eso hay que comer callado, guarda silencio y cállate, plantea tus metas, ejecútalas, avanza, pero en silencio. ¿Por qué? Porque las personas que realmente les interesas van a ayudarte a conseguir tu sueño. Me explico, por ejemplo, hay personas que me dicen, Juanes, quiero viajar a tal parte y como a mí me encanta viajar, lo primero que yo le digo a esta persona, guarda silencio y no le digas a nadie. Entonces le digo, ven aquí a la sede de Vida consciente y yo te voy a ayudar a planear. Entonces yo me siento con esa persona. Le empezamos a mirar tiquetes, empezamos a mirar hoteles, la renta del carro, la una cosa, qué ropa tengo que usar, qué clima va a ser. Es decir, las personas que realmente les importa que tú consigas tus resultados, se van a poner en función. Es decir, se van a poner en movimiento, en acción, para que tú cumplas tu objetivo. Mientras las personas a las cuales no les interesa, lo único que van a lanzarte son opiniones. Yo no sé si esto te ha pasado. Les voy a contar otro ejemplo. Un día, una amiga vivía en el primer piso. Ella vivía en el primer piso e y sus papás vivían en el segundo piso. Y cada vez que intentaba independizarse, adivinen qué pasaba. Una y otra vez la mamá se enfermaba, el papá se enfermaba. Porque inconscientemente ellos no quieren que se vaya, entonces la energía de ellos la va a perturbar. Ella va a empezar a aplazar su objetivo de independencia. Entonces le dije lo siguiente, vamos a, vamos a hacer un ejercicio, vas a hacer lo siguiente. Le dije, planea un viaje, pero el viaje no lo vas a ejecutar. Lo que ellos no saben es que tú no vas a hacer ese viaje, solamente les vas a comunicar a tus papás que vas a hacer ese viaje. Entonces empezamos a hacer el experimento para que ella viera cómo la energía psíquica, la energía de su familia, le generaba turbulencia y no le iba a permitir viajar. Entonces mira lo que pasa, un día ella dijo, este puente, es decir, un fin de semana, ella dijo, me voy a ir de vacaciones, me voy a ir solo con mis hijas. Y casualmente, sus papás empezaron a enfermarse. No, que hay que cuidar a la mamá, no, que hay que cuidar al papá, que se están enfermando, no sé qué. Y cuando llega el viernes... Y ella les dice, bueno, no voy a viajar, me voy a quedar con ustedes. Oh, milagrosamente, los papás se alivian. Y si quieres entender por qué esto sucede, hay un video más atrás que se llama ¿Cómo salir de una persona a situación tóxica? Ese video te puede, dar te puede profundizar mucho más esta información que te acabo de explicar. Entonces, continuemos. Entonces, ellos sin darse cuenta están sometiendo a la otra persona para que no cumpla sus sueños. ¿Ya? Entonces después les dije, bueno, vamos a hacer otro viaje, pero sí lo vas a hacer, pero no vas a comunicar nada, solamente lo vas a hacer el día que sale tu viaje. Y adivinen qué pasó. El viaje se ejecutó, nadie se enfermó. Por eso cuando una persona está planteando un objetivo, lo mejor es guardar silencio y cállate, porque si te callas, cuando las fotos se suban a las redes sociales, harán el ruido por ti. Y la gente, lo único que le va a tocar hacer es felicitarte por tu nuevo gran logro. Por eso, chicos, es importante que cuando estás buscando una meta, aquí está, ese es tu objetivo. Y cuando tú estás contándole a todo el mundo, todas estas personas empiezan a generarte turbulencia. Y por eso es importante hacer todo callado. Al menos en lo personal, yo procuro que cuando yo tengo un objetivo muy claro y tengo una meta que quiero lograr, solamente la sabe una o dos personas. O inclusive, solamente mi pareja. En este caso, mi pareja guarda muy buenos secretos. Entonces, y nos empezamos a enfocar y nos empezamos a enfocar y cuando se logra el resultado, la gente se dará cuenta. Lo único que le toca a las otras personas hacer es felicitarte. Entonces, chicos, importante, no compartan todo lo que estén haciendo, eviten comentárselo a la gente y enfóquese juiciosamente en lograrlo, muévase a lograrlo y eso va a generar que tu energía emocional, tu energía psíquica y tu energía como tal, la parte espiritual, se mantenga estable y si la energía se mantiene estable, te recomiendo que te veas un video que se llama ¿Cómo saber lo que atraigo? Si tu energía se mantiene estable, la, la consecución, lograr tus metas va a ser mucho más sencillo. Verifícalo, no me creas lo que te estoy diciendo, realmente ocurre de esa forma. Y deja que los resultados hagan todo el ruido. Bueno chicos, les quería compartir esta información, recuerden que todos sus comentarios los pueden dejar aquí abajo, yo se les voy a responder. Recuerden que si esto le puede servir a una persona, compárteselo y generemos conciencia juntos. Y sobre todo, recuerda vibrar consciente. Chao, chao. Recuerden suscribirse y activar la campanita y nos vemos en otro próximo video.